Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 8 de enero del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes Por permitirnos entrar a sus hogares y compartir todo el contenido de mañana Que viene dado con entrevistas, comentarios y también análisis Todas las noticias locales, nacionales e internacionales en todo el quehacer de este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Raquel Ortega y Francis Rodríguez estaremos llevándole todas las programaciones de hoy y las incidencias locales, nacionales e internacionales. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas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 una débil vaguada en la zona nordeste va a continuar provocando lluvias bien débiles, bien débiles en toda la región nordeste, cordillera central, Gran Santo Domingo y algunos, algunas regiones de la frontera. No obstante, la mayoría de las provincias de República Dominicana van a tener un sol soleado, van a tener unos días soleados, totalmente radiante buenos para todas las actividades que se quieran hacer al aire libre. Es decir, pocas posibilidades de lluvia en la mayoría de las regiones del país. Débil vaguada provocando chubascos en la región nordeste, cordillera central, Gran Santo Domingo y en la región sureste. Temperatura algo calurosa en el día, fresca en la madrugada y también en las primeras horas de la mañana. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Ya a partir de mañana se acerca un frente frío que va a provocar ciertas modificaciones en todo lo que es el campo meteorológico nacional. Bien, producción tiene eh, preparado para la mañana <coughs> comentar el tema sobre la conmemoración del Día del Poder Judicial aquí en República Dominicana. Sinceramente yo quisiera saber qué es lo que se celebra, qué están celebrando porque el Poder Judicial tiene poca cosa que celebrar aquí en República Dominicana por la circunstancia en que está. Hay una escasez de confianza en el Poder Judicial, hay una escasez de identificación con el Poder Judicial y nos podemos preguntar, una de las pocas eh, eh, causas que provocan esta escasez y es tantos casos que hay archivados, es tantos casos que no están ventilados y es tantos casos que están eh, tratándose de una manera muy superficial. Tenemos, por ejemplo, que no sabemos dónde está Quirino, que, que, que no sabemos dónde está Quirinito, tampoco nosotros sabemos qué se ha hecho con de Andino Peña, qué se ha hecho con el caso de Andino, qué se ha hecho también eh, con los escáneres, 32 millones de dólares y todavía este hombre tiene la gallardía de salir en los medios de comunicación y la justicia no ha hecho nada, qué se ha hecho con tantos casos como la hoy soy, como los mismos tucanos, qué se ha hecho con los casos graves de Odebrecht, que hoy, ayer, se despachan diciendo que ya contrataron una firma extranjera para licitar venta de las acciones de Punta Catalina. Imagínese usted cuántas cosas están pasando en nuestro país. Entonces, es bueno, es bueno saber qué es lo que se va a celebrar, qué es lo que se está celebrando. Con, este, con esta conmemoración del Día del Poder Judicial. Algunos jóvenes del Falpo fueron a la Suprema Corte de Justicia y tiraron allí algunas S fecales. Y esto, bueno, es, una, es un mensaje que se está enviando a, a los que tienen que ver con la justicia, a la falta de independencia, a una escasez grave que hay de falta de independencia en el Poder Judicial vamos a escuchar algunas declaraciones que producción nos tiene, nos, nos tiene lista en este tema escuchemos con motivo de este día el Ministerio Público de la República Dominicana en ocasión de la conmemoración del Día del Poder Judicial reitera su compromiso con la sociedad de continuar defendiendo de manera firme sus responsabilidades cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes mediante el ejercicio profesional íntegro, transparente siempre apegado a las normas éticas y a la buena administración de justicia tal y como nos ha exhortado el procurador general de la república magistrado Jean Alan Rodríguez hacemos siempre nuestro mejor y mayor esfuerzo para cumplir con nuestro rol en un marco de respeto a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y dentro de las facultades legales de nuestra institución, seguiremos colaborando para que la ciudadanía cuente cada vez más con una institución que sea ejemplo de transparencia, eficacia en el uso de los recursos y efectiva en el cumplimiento de su deber. La celebración que hoy nos convoca es propicia para reiterar nuestra responsabilidad ante el pueblo dominicano de luchar de manera eficiente y eficaz contra la delincuencia y los diferentes delitos. En el marco del debido proceso, aplicando las políticas emanadas del despacho del Procurador General, quien en este día... Y como mensaje central, les recuerda a todos los ciudadanos que el único adversario del sistema de justicia es el infractor de las leyes. Resaltando que la imparcialidad de los jueces y la objetividad de los fiscales son indispensables para garantizar que quien incurra en un delito... ...reciba la sanción correspondiente sin importar de quién sea y de quién se trate. El día del Poder Judicial es un día en el que todas las instituciones del de área estatal concerniente a la justicia, pues nos eh, reunimos y si bien pertenece al, al tema del Poder Judicial propiamente, no menos cierto es que es el día en el que todos pues nos ponemos eh, en pista de que la sociedad conozca nuestro norte, nuestro rol y pues las, la perspectiva y la unidad en la que cada uno debemos de trabajar para que se logre impartir justicia. Muchísimas gracias, eh, producción, por estas interpretaciones que están estas declaraciones que están dando algunos juristas aquí en San Francisco de Macorís. Antes de entrar en detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día. Y le estaremos acompañando durante dos horas, como cada mañana, agradecido de ustedes también porque nos permiten entrar a sus hogares. Francis Rodríguez. Mira, Fulvio. Amables televidentes, yo difiero en la parte que no hay nada que celebrar. Yo creo que sí, porque lo que siempre he estado abogando es porque se fortalezca las instituciones. Los hombres y mujeres que componen la institución en su ejercicio representan a la misma. Pero si esto o uno de ellos cae en debilidades de su función, no soy muy propenso a calificar la institución en general, porque como no somos todos iguales, como no todos tenemos uh -huh. las mismas condiciones, es probable que en el trayecto de la vida o ejercicio de un profesional tenga ciertas debilidades que no pueda controlar en el momento del ámbito de sus funciones. Ahora bien... Uh -huh. Parece ser que en el día de ayer quien les habla tuvo un tema y tomé el tema de la judicatura en razón del día, pero coincidió el discurso de la magistrada Amparo de León en referirse a todo eso que hablábamos respecto a la condición del juez de independencia que no se lograría la independencia cada vez que se le castiga por tomar decisiones propias que no le guste a algún político o algún abogado uh -huh. para pelear de forma extrajudicial, diría yo, porque no es jurisdiccional, ya que se tratan de asuntos disciplinarios cuando el Consejo del Poder Judicial le acoge propuestas y se castigan a los jueces y aún no habiendo conseguido comprobar tales males se le ha castigado y hasta se le ha, se le ha destituido. Mariano Germán en su, en su mandato va a tener la carga de que por el rumor público poner en condiciones de deterioro la moral y honra de los jueces que han sido destituidos sin tomar en cuenta el debido proceso. Y Mira. eso es... Ahí sí yo digo que no tiene nada que celebrar Mira. la judicatura, porque a quien se le exige que garantice los derechos fundamentales cuando el ciudadano o los ciudadanos están en conflicto es al juez. Ahora, yo. cuando se evalúa al juez por una simple denuncia y sin encontrar nada, solamente la conjetura de una persona o de un grupo político porque no le dieron a favor entonces se revierte todo y no se le garantiza a esos que deben garantizar los derechos fundamentales mira yo baso mi comentario Francis, en la grandeza de la justicia que se basa en dos pilares fuertes autonomía e independencia y la justicia dominicana que no solo la componen jueces que tu comentario está muy bien atinado por lo que está pasando con los jueces. porque la justicia dominicana no solo lo compone jueces. No tiene autonomía, ni tiene independencia. Está arrodillada al poder ejecutivo. Y ha estado arrodillada al poder ejecutivo. Y ha respondido a intereses del poder ejecutivo. Y van a cambiar uno por otro. Entonces... Ahí es que yo baso mi comentario. ¿Para qué celebrar y qué celebran? Con una justicia donde el principal pilar de ella es la independencia y lo han entregado. El principal pilar, la autonomía, y lo han entregado al Poder Ejecutivo. Y esas diferencias de poderes que dice la Constitución se inicia la violación con el mismo cuarto poder del Estado que es la justicia. Mira, tiene, bueno, en esa parte precisamente es los, los cuestionamientos que en el orden constitucional e institucional se le hace a la judicatura, puesto que nosotros tenemos tres poderes con independencia funcional práctica y definida por constitución donde uno y el otro no puede tener injerencia pero el poder político todavía en la propia constitución establece un consejo nacional de la magistratura que es el responsable de evaluar y designar jueces lo preside el poder político uh -huh. tenemos que dar el paso ciertamente y es precisamente en este espacio que debemos de apoyarnos para ir reduciendo la injerencia de ese poder político que solamente nos afecta a todos. Una cosa es la gobernabilidad, pero para que haya gobernabilidad e igualdad de condiciones en un Estado social, democrático y de derecho, debe haber independencia. Yo ahí me adhiero a tu comentario pero es que tenemos atado el poder político que es el que preside, el presidente de la república, o el, no, no Danilo Medina, le hubiese correspondido a quien estuviera gobernando porque así está estructurado. Pero este se hace más peligroso el trayecto, aunque quiero decirle que en la pasada elección de jueces, ese poder político fue muy ponderado, y realmente lo que nosotros objetamos de jueces no fueron seleccionados lo recuerdas? sí y fue muy equilibrado ahí me dio confianza como abogado como político como comunicador pues yo espero que sigamos uh -huh. dando paso agigantado en este 10 de, de enero pasado ma mañana pasado mañana hoy estamos a pasado hoy, mañana, pasado estamos... mañana que está convocado entonces para evaluar a los nuevos jueces que van a ocupar la Suprema Corte de Justicia. El ingrediente político que tú, que tú adviertes, obviamente el Ministerio Público que vimos a la magistrada a Achucha, como la conocemos cariñosamente, dar un discurso ante el busto de Duarte, comprometida con el buen ejercicio, el buen hacer, y que ella está ocupando esta posición apenas un mes o dos meses. Vamos a tomarle la pero palabra. Pero mencionando a Jean Alain, no debiera ni de mencionarla. Bueno, son directrices de, de, de la cabeza que dirige, porque es lo que te digo, la institución pudo haber estado en manos de otra persona. Ahora, Jean Alain le ha correspondido en esta etapa. Un servidor del Poder Ejecutivo. Pero ciertamente que es un, un activista político. Un arrodillado el presidente. Un activista político que procuró votos por el partido, por el presidente Medina en específico, y está en una, curul, en una posición que se la ganó por política, no por talento, no por ejercicio, porque él no tiene carrera del Ministerio Público, es lo que tiene poder de designación que está en manos del Poder Ejecutivo. Y así se han manejado y se han ido quizás los lo mismos eh, concursos, Saca un poquito. Y te voy a decir una cosa, la designación de Chucha como procuradora uh -huh. fiscal de la Corte de Apelación. No, hace, no es una activista política. ¿Entonces, tanto, me Entonces, cuando eso sucede, la judicatura, Mariano Germán, en su gestión, yo digo que no puede mostrar grandes logros por la forma... En que se manejó y que se acercó mucho. Aunque te digo otra cosa, hay jueces valiosos ahí no, no, que claro. pueden ser no sustituidos, que debieran de mantenerse ahí porque edifican la, la, la, la judicatura. Ahora, de, de eso estamos claros. Pero mientras tanto, las calles están llenas de impunidad. Bueno, el Ministerio Público hay una escasez tiene la, de confianza. Ah, es, en la justicia, una escasez de independencia de la justicia, de autonomía en la justicia. Bueno, Fulvio, es que la política descriptiva del poder está sujeta a la mezcla del presidente de la república como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, quien tienen que decidir conjuntamente con los presidentes de, de las cámaras de, de, con la cámara de senadores, con un, eh, un miembro del que fue un miembro del Senado que no es el miembro del mismo partido del que preside, que en este caso lo va a ser del PRM, Paliza, Paliza y, la, y la señora, la, la senadora o la, la, diputada, la, la diputada, la diputada también, mm. pero ellos no hacen mayoría, no. ni concitan, no. eh, por es lo decisión. menos la discusión eficiente de que la, los opositores y que tienen mayoría comprendan la posición de la oposición y darle una selección verdaderamente ajustada a la judicatura. Tú sabes que se está hablando, y es lo que yo he pedido y lo dije ayer, que el presidente mismo, ya que se dio el lujo de tener un, nuevo, un proceso para elegir los jueces que iban a ser sustituidos del Tribunal Constitucional, en esta ocasión no deben caerse. La misma posición de independencia. Mientras tanto. Porque es a él mismo que le conviene, no que se diga, como se está diciendo en la calle, que el presidente va a derribar a jueces puestos por Lionel y vamos a estar en este juego. es el juego. Político. Uno por sí, pero otro. óyeme una cosa: ¿quién me garantiza que es Luis Abinader llegue ahí y no lo haga lo mismo? Que, que ya lo dijo que no lo va a hacer. No, pero que yo no me llevo no, de lo que va a hacer. Ya dije, es que aquí no, no hay vía institucional que le que es les reprenda. Lo, es, que, es que la grandeza de una nación está en la independencia de la justicia. Por eso lo claro, sabemos. Estamos claros. Pero ¿quién no lo garantiza? Y no, va, y no vamos a, a permitir que eso suceda en un gobierno bueno, de nosotros. Bueno. No, no lo vamos a permitir. Porque la grandeza la de una nación está en la independencia de Ahora, la, lo que yo de, sí de, sé de es que el pueblo es el principal responsable de formatear su mente revisarse y todos estos eventos que hemos criticado que hemos visto no ajustado a la norma no permitirlo en el futuro transformando nuestra forma de votar incluyendo darle repudio hasta miembro del propio partido al que se pertenece porque aquí hay que darle muestra al poder político que hay un pueblo con conciencia que limita ese poder soberano que le hemos entregado a ellos, no para que hagan lo que le dé su santa gana, como lo están haciendo y nos lo han demostrado, sí. mientras tanto, sino para que se gobierne. Mientras tanto, no hay un solo preso del caso de Bre Y vendimos nuestra dignidad a una empresa bueno, por 182 tenemos? millones de dólares. Por lo cual yo digo que tirarle, a dos, tirarle, dos veces, tirarle ese fecal a, a ese edificio es simplemente redundar. Bueno, te voy a decir Para una mí cosa. eso es simplemente redundar. Hay un exceso. ¿Por qué? Hay un exceso de libertad y bueno, de expresión bueno, en pero esa óyeme, forma. Yo, yo, entiendo, la yo, entiendo yo la repudio. Yo, el, yo entiendo, Francis, que el pueblo ha sido muy permisivo, el pueblo ha sido muy pacífico, el pueblo ha sido muy educado, con tantas cosas que se le ha restregado en, en la cara. En la justicia dominicana que no hay justicia que lo que claro. hay es impunidad burla tras otra vamos. con el pueblo dominicano poca cosa se está Uy, haciendo pero vamos a decir Va, tengo haciendo. necesariamente yo no puedo permitir que pues, se dé yo un criterio creo que eso es de justicia a un criterio, a una situación que compete al orden de investigación vamos a caerle arriba a Jan <coughs> Alain no es el individuo investigador ni de la capacidad de fiscalizar acciones ciudadanas eso hay que tenerlo claro vuelvo y repito es poli es un, él es el producto de uh -huh. haberse ganado una recaudación de votos y de dinero para la campaña del que está gobernando y fue la pieza clave de manejable porque aquí hay muchísimos hombres con talento para ser procuradores pero no le iban a resultar fácil <ríe> sí. por su actitud de independencia en el ejercicio eso es. es lo que yo he dicho. ¿De dónde viene Milton Rey Guevara, del poder político? Pero Milton Rey Guevara, ¿tú lo puedes calificar de que en su ejercicio se haya torcido para el lado del PRD? No, no lo puedo acusar. ¿Nadie? ¿Y yo lo tengo que defender eso? Ahora, Jean Alain, el Ministerio Público, es que le corresponde judicializar esos casos, Fulvio. no a los jueces. Los jueces tienen que estar simplemente en su despacho y se pone la acción en justicia y ahí empieza a funcionar la judicatura. Recuérdate que el Ministerio Público es un cuerpo investigativo quien tiene por responsabilidad que todas las bueno, cosas que suceden de orden público atenderlas y aquellas que se le llevan propias de la acción pública-privada. Yo solo me pregunto, ¿hasta cuándo este pueblo va a aguantar tanta burla ah. una detrás de otra? La cárcel es llena de presos pobres. Y los presos... Ahí y, hay y, una y, situación y, que tenemos lo, que tratar. los corruptos grandes, todos sueltos. Yo no sé hasta cuándo el pueblo va a aguantar eso. Mira, qué bueno que tú eh, esa parte subyace en una población de presos preventivos que es alarmante. Y eso el Ministerio Público tiene que agilizar y entender que hay momentos que se le está tirando la cuava al Ministerio Público, en este caso a la Procuraduría, se le, le cae siempre, a la de la Corte, a Chucha, y es que cuando se dan libertades o se le vence la prisión preventiva, preventiva, se requiere de la resolución emitida por ese juez que ha reconocido que a él se le está violentando un derecho fundamental. El Ministerio Público no es quien lo sujeta, lo sujeta la juez que mira, no ha emitido mira, la resolución para que caso. sea tramitada su libertad. Mira el y caso. eso hay que resolverlo. Y eso el Ministerio Público puede agilizar. Mira el caso del Código Penal. Eh, eh, guardado ahí. Ah, pero son los, son los legisladores del presidente. No, eh, por eso, entonces la justicia está arrodillada. Pero cuidadito a, a Ejecutivo. con eso. Bueno, Vamos para adelante. Esto es de mañana. Así iniciamos analizando. ...la conmemoración del Día de la Jurisdicatura Nacional... ...en breve volvemos, hay más contenido... Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana... Ya saben, hemos estado comentando lo, lo, el día del Poder Judicial en el día de ayer. Tendremos la oportunidad de comentar el discurso de la magistrada Amparo de León ante la solemne audiencia realizada ayer en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Duarte, presidida por todos los presidentes de corte de esta comunidad y la Procuradora Fiscal ante la Corte y así también participación de toda la comunidad eh, de la Judicatura y operadores del sistema, colegio de abogados y defensores públicos. Ya de eso estaremos hablando porque tenemos ya las informaciones escucha. directas de Vladimir Paula. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, mis hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buenos días, Fulvio. ¿cómo estás? Buenos días, loco, esperando tu noticia, desesperado Ahí vamos, hermano del alma, Fulvio. caramba ¿Y Francis? Aquí presente ¿Presente, Francis? Sí, en la escuela y universidades Así mismo está es Está en clase, vamos. hombre, está en clase Vámonos, vámonos, no podemos Buenos detenernos. días, gracias a Dios No podemos detenernos, Francis Que avance la educación en nuestro país Para que nuestra mentalidad <risa> Así mismo, de esa Cambie. Misma manera. ¿Eh? Cambie. Así mismo es. Miren, Buena actitud. Señores, ¿Cómo fue, Francis? Buena actitud. Así es. Miren, vámonos inmediatamente al ámbito internacional. Miren, grupos chavistas prometen defender a Nicolás Maduro a sangre y fuego. Simpatizantes del gobierno venezolano, muchos de ellos armados, ahí está, se movilizaron ayer en Caracas, para expresar su apoyo al presidente Nicolás Maduro que el jueves asumirá un segundo mandato a pesar del rechazo expresado por el parlamento de mayoría opositora. Ahí vemos las imágenes. Vamos a ver entonces estos chavistas. ¡Adelante! Entonces vamos a juramentarlo con esta consigna. ¡Hasta la victoria siempre, presidente! ¡Patria o muerte, venceremos! Aquí hay verdaderos revolucionarios, cuerpos combatientes, formados militarmente, armados para este peo, Sin miedo, sin miedo, no es tiempo de vacilaciones. Bueno, señores, así se desplazaron ayer estos chavistas por allí en Venezuela, en algunos de los sectores más populares de Caracas. Y han advertido que van a defender a Nicolás Maduro con sangre y fuego. Recuerden que ayer presentábamos la información donde el parlamento venezolano, mayoría, se opone. Y le advierte a Nicolás que no asuma este segundo mandato. Sin embargo, ahí está, señores. Hay tensión en Venezuela, ¿eh? Nueva vez. Y vamos a seguir dándole seguimiento a todo lo que pueda ocurrir en la toma de posesión de Nicolás Maduro. Miren señores, continuando en el ámbito nacional, sindicatos de trabajo reclaman en las calles aumento salarial. Así lo informaron centrales sindicales quienes exigen un aumento salarial para este año. Y a la preservación del IDSS. Escuchemos. A manifestarnos en cada una de las provincias del país, vamos a construir una estrategia con otros grupos sociales, de modo que creemos las condiciones necesarias para que los empresarios de este país entiendan que tienen que sentarse en una mesa de diálogo, que no es simplemente el Comité Nacional de salarios tiene que ser un escenario tripartito donde participe el gobierno, donde participe el movimiento social y el movimiento sindical y entonces podamos llegar a un acuerdo. Señores, ahí están las sindicales, ...de trabajo en nuestro país... ...quienes están pidiendo, ¿verdad?, estos sindicatos... ...reclaman un aumento salarial para este año... ...el presidente de la Suprema Corte de Justicia... ...destaca la gestión del año, ¿verdad?... ...así que vamos a ver entonces la gestión de la justicia, adelante... ...en este día... ...quiero igualmente hacer un gran reconocimiento a 784 jueces y juezas activos de la República Dominicana y destacar su trabajo, su esfuerzo y su tesón cotidiano para que tengamos una justicia pronta, ágil, proba y oportuna. Aunque haya quejas y siempre las habrá, afirmo sin titubeo que aquí hay un poder judicial fuerte, con pocos recursos, con ética en el trabajo y con rigor en la disciplina, hemos logrado mucho. apiamos en que la justicia siga logrando más. Miren, a propósito de eso, recuerden ustedes que ayer miembros del Falpo le lanzaron excremento a la puerta de la Suprema y están denunciando maltrato hacia esos es imputados por lanzar excremento a la Suprema Corte de Justicia el día de ayer, ahí vemos las imágenes en que ellos eran transportados, apresados, luego de que decidieron cometer esa acción. Veamos. Porque nosotros simplemente estábamos protestando de forma cívica y pacífica, no agredimos a nadie. Nosotros somos presos políticos de este régimen corrupto de Danilo que controla la justicia y controla todo. Nosotros no tenemos nada que arrepentirnos, nosotros somos luchadores sociales y populares que reivindicamos el pueblo, el derecho del pueblo. Tal vez se sale de la lógica, tal vez han hecho lo que todos los ciudadanos dominicanos quieren hacer hace rato, ¿verdad? Pues eso está sancionado por la ley y obviamente ellos tendrán que atender a los procedimientos judiciales, ¿verdad? Aquí lo, de lo que se trata es que estos jóvenes están siendo maltratados, están esposados en forma abusiva en la espalda, no se les ha permitido comer, hay uno de ellos que es epiléptico, no se le ha eh, permitido tampoco eh, ingresar los medicamentos para eso le han dado ya tres o cuatro crisis epilépticas eh, y, y lo mantienen esposado en la espalda aún en esas condiciones Bueno señores, ahí está ¿eh? luego de que le lanzaran excremento en la puerta de la Suprema en el día de ayer, miren lo que ha desatado todo esto vamos al ámbito local regional el director de la UAS dice la colocación de la verja frente a ese recinto lo que busca es solucionar, dar una solución vial. Recuerden ustedes que esto ha creado una, inmediatamente una reacción e incluso algunos grupos estudiantiles han advertido de que cuando inicie la docencia definitivamente van a tumbar esa verga. Vamos a ver lo que dice Miguel Medina. Adelante. Recientemente sostuvimos una reunión con el gobernador eh, provincial de Duarte. Mañana sostendremos una reunión con el alcalde de San Francisco de Macorís, el licenciado Alex Díaz, porque la universidad está proponiendo una solución eh, a fondo sobre el problema.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 ...en coordinación con la Alcaldía Municipal... ...para que busquemos una solución vial definitiva. Bueno, señores, miren... ...el alcalde de esta ciudad dice... ...la renovación... ...a la plaza Juan de Dios Ventura Simó... ...o Parque Arcoíris... ...hará honor al nombre de este mártir... ...así que ahí vemos imágenes de los trabajos ya... ...el Parquecito Arcoíris, así se encuentra... Y recuerden ustedes que ha sido muy criticada la forma en que fueron, eh, la tala de los árboles que se encontraban ahí. Pero el alcalde aclara la situación y dice lo que se va a hacer en lo adelante en esa plaza. Adelante. Ahí nosotros tenemos un modelo, un modelo, eh, criticamos y nunca se criticó, eh, que el nombre de ese parque es Juan de Dios Ventura Simó y simplemente la gente lo conoce como el arco iris, no hay un busto, no hay una bandera eh, que lo identifique, es un, un, un lugar inhóspito, eh, eh, ahí se sentaban, dormían gente eh, y atracaban gente, por lo que ahora tú estás viendo sin hacerse nada, una nueva vista, y lo que viene ahí en nombre de Juan de Dios Ventura y Simón, algo histórico para que el pueblo dominicano venga a hacer turismo y lo que vamos a tener ahí en ese parque, repito, será modelo para el mundo, para que vea un héroe nacional erigido como los más héroes que tenemos nosotros en San Francisco de Macorís, que no lo han destacado y que nosotros hemos querido revivir ese patrimonio histórico, ese legado, de seriedad, de responsabilidad y patriotismo. Bueno, ahí están las declaraciones del alcalde. Vamos a esperar entonces ya lo que pueda. El proceso ya de terminación de ese parque Conmemoran Día del Poder Judicial En la provincia de Hermanas Mirabal Así que al igual que aquí que en San Francisco de Macorís Por allá en la provincia de Hermanas Mirabal También se conmemoró el Día del Poder Judicial Ahí vemos las imágenes de la actividad Vamos a escuchar esta información, adelante Como lo ha manifestado el Procurador General de la República el Doctor Jan Rodríguez Hacemos siempre nuestro mejor y mayor esfuerzo por cumplir nuestros errores. La celebración que hoy nos convoca es propicia para reiterar nuestra responsabilidad ante el pueblo dominicano de luchar de manera eficiente y eficaz contra la delincuencia y las diversas modalidades de los delitos. Evidentemente, dentro del marco de debido proceso, la fortaleza institucional que hoy exhibe el Ministerio Público como órgano del Sistema de Justicia es una garantía para el pueblo dominicano que demanda una mejor justicia. Ahí está, señores. De igual manera, aquí también se realizaron diversos actos, de eucaristía, posteriormente la ofrenda floral y luego la eh, audiencia solemne. Miren, señores, obispo de esta ciudad de San Francisco de Macorís afirma que en la República Dominicana es difícil hacer la justicia. Así se expresa, ¿verdad?, medio de la humilía, el Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco. Adelante. Yo tengo una tesis y es que en República Dominicana es muy difícil hacer justicia por una razón muy sencilla, porque ustedes no van a ser como la diosa Temis que tienen una venda puesta, sino que administran justicia a personas concretas. ¿Y por qué yo digo eso que es difícil? Porque nosotros en República Dominicana, un país muy pequeño, todos de una u otra manera nos conocemos. Y yo conozco, por ejemplo, un juez que renunció porque tenía un amigo que le estaba pidiendo algo, él no podía decirle que no, y la única manera posible de él no cometer una injusticia haciendo algo que no estaba debido era renunciar a eso. Entonces, aquí tenemos tantos enganches y eso lo sabemos, y es una cosa buena y positiva. Naturalmente que siempre se hace un esfuerzo desde la ética para hacer lo que tenemos que hacer. Y ahí están las declaraciones de Fausto Ramón Mejía Vallejo. Se lo dijo ahí mismo a los jueces, ¿eh? a todos los que estaban ahí sentaditos. Le digo, es muy difícil, porque muchos de ustedes tienen amigos. ¿eh? Y hay que ponerse la venda y dejar esto entonces. Bueno... Fuerte las declaraciones ahí de Monseñor, ¿eh? Recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy la Porque es 100% purificada con sistema Osmosis. La dominicana como tú, comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno, la de preferencia en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy la Exquisita, exquisita, no hay tiempo para más. Bendiciones, gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares a esta hora de la mañana. Que tengan un feliz resto del día. Y a ustedes, hermanos del alma, en el estudio, Francis Fulvio, nos vemos en un ratito. Bye, bye. Gracias, Vlad. Gracias, Vlad, y por esta parte noticiosa. Bueno, empezar por Venezuela. Ayer se suma al repudio de un nuevo mandato, de un mandato ilegítimo como se ha declarado la República de Alemania. ¿La República? De Alemania. ¿Qué ha? Rechazado la toma de posesión ah, claro. de Maduro. Y el grupo de Lima también y Como, Lima, todos, todos, los, todos los presidentes con excepción de, de México. México es una corriente en el mundo y en el concierto de países evaluar la conducta del presidente Maduro que entra a un trayecto y a un mandato ilegítimo y que más que ver la luz en el túnel crea mayores desasosiego y tristeza para el pueblo venezolano, independientemente de las imágenes que salen a relucir de grupos chavistas o maduristas, porque Chávez no actuaba de esta forma y Chávez ganó en buena liga, más de 18 Pero observa, evaluaciones por el pueblo observa francis que cuando ellos van pasando la casa están trancada o la, si hay gente de afuera están ellos tranquilitos se ve como desolado ellos so, solos ellos solo mira mira cómo está la casa observa eso lo que se mira cómo están la gente la nadie gente lo ve y en los y en la zona populosa de caracas sí. que no se está hablando en otros sectores en los sectores po, populares de caracas lo que y, quiere decir que Venezuela está haciendo una oposición. Los venezolanos están. Se siente el descontento que hay. Esto va a traer consigo mayores complicaciones. Porque esos que andan ahí son pagos por el Pero gobierno. Pero obviamente, de obviamente. Es peligroso. Y armado, muchos de ellos. No, tú viste, con, eh, pasamontaña eh, en rostro, sin rostro, eh, paramilitares y militares sí. uniformados. Sí. Es un régimen, es un gobierno que se está convirtiendo en totalitario y ah, hace sí. un modelo de gobernanza ya rechazado y erradicado prácticamente. Ahí salen del muchísimas. orden de, de, en el mundo, del orden de gobierno. Ahí salen muchísimas gentes. Eh, que siempre han querido ser jefe y se, y se enfilan ahí bueno. a dar órdenes. Por otra parte, Francis, los sindicatos de trabajadores reclaman en las calles aumento la salarial. Dice que esos sindicalistas van para la calle a reclamar su aumento salarial. Bueno, ya era tiempo porque el mejor negocio que hicieron los empresarios lo hicieron con Graviel del Río y Pepe Abreu los sindicalistas que representan a los trabajadores dominicanos. el mejor negocio del mundo. ¿Por qué? Porque se mantuvieron eh, tranquilos más de dos décadas sin aumento de salario. Para que tú tengas una idea, Francis, que yo voy a tratar el tema mañana, el 6% de los trabajadores dominicanos, apenas el 6%, de los trabajadores dominicanos tiene sueldo por encima de los 25 mil pesos oye eso Francis el 6% de los trabajadores dominicanos tiene sueldo por encima de 20 mil pesos y menos del 2% son los que ganan más de 100 mil pesos ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Entonces los trabajadores tienen bueno. un sueldo ahí frisado. Y hablar aquí de pagarle 150 dólares a un hombre o a una mujer por un mes de trabajo es una vergüenza. Así que esos sindicalistas que simplemente lo que han hecho es... He es vivir por, eh, con un dólar al mes. Claro, es vivir con, un, con, con, con cuatro dólares al mes, más o menos. Cinco dólares al mes, eso sí. es. Entonces, esos sindicalistas simplemente, lo, en vez de representar a los sindicatos, representan a los empresarios. Claro, porque por Gabriel del Río y Pepe Abreu, eh, eh, los sindicalistas no tienen ningún tipo de representación. Y lo grave de esto es, señores, en los países desarrollados, por ejemplo España, el salario suma lo que es el 47 del producto interno bruto de España. En Italia el 40% y en República Dominicana el 15%. Lo que quiere decir que son sueldos de miseria. Ya haga tiempo, ojalá, y se establezcan las condiciones para que se hagan reclamos, estos reclamos que son justos, y se hagan con la contundencia y la altura necesaria para que los empresarios esbirrios dominicanos entiendan y el mismo gobierno entienda que debe de haber mejores condiciones salariales para los trabajadores bueno, yo creo que sí que teniendo un salario con características del año 94 y la inflación y lo que estamos pagando de alto costo de la vida, de los combustibles y de todo que ha expresado una especie de baja pro, producto ah. de la víspera de campaña uh -huh. que debimos de tener ese costo, ese valor hace desde que empezó el mandato sí. porque no ha tenido incremento en petróleo ni nada y un dólar obviamente que solamente en este gobierno se ha manejado a los 51 casi, casi a 50. y nosotros en el, noventa, en el 2004 sacamos a Hipólito por esa, ese desvarío sí. ¿qué está pasando? hay más asalariados claro, votantes que claro claro. Ah, bueno. Y también hay, hay una población que con 1.200 pesos de, de arroz y habichuela que le dan en la tarjetita, también. Mira, lo que hablábamos, el presidente Mariano Germán de la Suprema Corte de Justicia, en su discurso, reconoce, él mismo reconoció en sus palabras, que, que no todo marcha como se deseara, pero siempre habrá crítica. Él se va en paz, dice. Entonces, hace un discurso de despedida, prácticamente. Sí. Y se va en paz, Francis, pues, ¿qué los expedientes guardados, es una paz enorme. Me hubiese, gustado ver en Gila, el, me hubiese gustado ver el discurso local de la presidenta de la corte de apelación, de la corte penal de apelación del Niño ni Niño Adolescente, Amparo de León. Quien dio puntos certeros de la situación y lo que se aspira o lo que se espera de un juez. Un punto, Francis, que tomaron en común es el, el poco recurso que tiene la justicia. Obviamente, porque el Poder Ejecutivo es el, es el que determina los presupuestos. Y, y es el que le pone atención a las áreas donde quiere llevar el dinero. Señor, ¿sabe lo que es llevar dinero en vez de llevarlo a la justicia? Llevarle din o a la a salud pública, otra institución que no lleva Quitarle mejor. Quitarle para darle a José Ramón Peralta una, mani una manija de dinero para que haga campaña a través de un supuesto plan de reforestación a un ministro de la presidencia que tiene que ocuparse de otras cosas. No es un ministro de inversión, <risa> eso, ni de dirección. Eso solo se ve aquí, Francia. Eso es una burla tras otra. Que las ONG que trabajan por el bienestar social, reciban menos que las que no trabajan, como es la, de la, la hermana del presidente, le aumentaron, es una burla. Sí, total. A esa sola. Es una burla tras otra. Y hay instituciones ONG que están recibiendo también porque están combinados y son testaferros y le están dando y están perjudicando al propio país. Cuando llega el momento de evaluar esos presupuestos, que no haya un ser humano de lo que está dispuesto para hacer el control de eso, y que lo advierta, y le aconseja al presidente, pero presidente, acabamos de tener un escándalo con su hermana, porque utilizó recursos del Estado para hacer creer que compró y finalmente utilizó también recursos del Estado, del Ministerio de Educación con las mochilas dispuestas para esto. Ay, Dios mío. Justicia social, Estado social, democrático y, y de derechos. Lo estamos dañando. Y equidad. Lo estamos dañando. Eh, por otra parte, Francia, aquí el director de la UAS recinto... San Francisco de Macorís, Miguel Medina, dice que la verja busca solución de, del tránsito, eh, solución vial eh, de esa alta casa de estudio, porque ahí convergen aproximadamente 20 mil personas y es sumamente difícil eh, no, que no haya un caos en, en las vías públicas, en, en horas picos especialmente ahí lo que hay un cuello de botella y esta fue una de las soluciones que encontraron para qué es eso que está esas son cosas que van encima de las vallas para evitar que se se tiren por ahí como unos eh, protectores una trinchera una trinchera algo así y ahí está vamos bueno, a ver si con eso se le voy a decir algo yo siempre estuve de acuerdo ese con ese cierre Cuando fui regidor Recibimos la comisión De la universidad Recibimos la comisión de estudiantes Recibimos la comisión de comerciantes Una cosa es disponer De un servicio Frente a ti Cuando tú lo necesitas Y otra cosa es la posibilidad que tenemos De tener ese servicio Sí Independientemente de lo que digan los estudiantes, hay que protegerlos y hay que determinar espacios de uso público. Sabemos que el puente no tiene disposición desde la universidad, sino en la calle o en la acera. Siempre dije que la, la primera verja que había que poner e instalar era justo frente a frente a la puerta, en, la, en el contén para que no se montara nadie en carro público ahí frente a la puerta y para que los estudiantes no cruzaran, sino una valla que vaya desde esa esquina hasta el puente. Cuestión de que al salir se tomen las vías que están habilitadas hacia la derecha o hacia la izquierda, que es la calle interior de la universidad, donde debían de estar los carros públicos que dan el servicio, no en la avenida de entrada a la ciudad. Eso tienen que analizarlo y ponerlo en práctica. El alcalde dice, Renova renovación Plaza Juan de Dios Ventura Simón hará honor a su, a su nombre. Bueno, es interesante y veo que ciertamente le está poniendo la atención a quién fue dedicado el parque quien les habla recuerdo en mi primera intervención en el consejo de regidores a por allá por el 2006 corregí cuando se estaba tratando de instalar allí un centro de de internet lo recuerdan que estuvo ahí hasta hace poco porque se destruyó y en la misma gestión de Feli no pudo ser sostenido. En cambio, el encargado de, tengo datos de que el encargado, los encargados de cómputos de entonces no le dieron la atención y al contrario, se perdieron los mothers las memorias de las computadoras y hubieron aire acondicionado que salieron de ahí que no se sabe a dónde están. Un desastre. Pero sí corregía de que ese parque tenía un nombre, ni no un, la alcoholía. Ni un busto tampoco. Y que Juan de Dios Ventura Simón fue un héroe que se atrevió a llevarse un avión de la Fuerza Aérea, traerlo primero expedicionario, en el segundo fue traicionado y Ramfi lo sometió a todo tipo de barbarie y de tortura por supuestamente traicionar a la patria cuando verdaderamente estaba defendiendo la patria. Pero qué bueno que se ponga atención al héroe y se resalte el héroe. Ahora falta, alcalde, que se rebusque en, las, en la secretaría, restablecer desde el, ese punto del parque hasta el límite urbano de San Francisco de Macorís con el proyecto Aguayo o, o Antonio Guzmán Fernández, para que se restablezca desde la Duvergé hasta Mirabel, que es el límite urbano, el nombre de Avenida de los Mártires, que fue cercenado por un grupo de regidores de entonces y se le colocó el nombre del presidente fenecido presidente Antonio Fernández. Que se le ponga de, de Mirabel hacia allá. De, se le ponga donde corresponde. De Mirabel, límite urbano de San Francisco, al límite distrital de Senoví, el nombre de Avenida Antonio, Antonio Guzmán, Guzmán Fernández. Uh -huh. Y den de vista de avenida a todo el litoral y frente de la, llegue, de la entrada sí. al proyecto presidente Antonio Guzmán Fernández. Aguayo. Eso, eso tiene su, su lógica. ¿eh? Fui, so, fui yo claro. quien lo sometió y se lo decía ojalá, ojalá. a los patriotas que aparecen cada año ojalá. haciendo honores al Parque de los Mártires, ojalá y lo teniendo retome. una avenida que se llamó así todo el tiempo por Antonio Guzmán, Francis. que lo único que hizo fue el proyecto Antonio Guzmán allá. Ojalá y se retome esa propuesta y se pueda discutir a fondo. Por otra parte, la, la, pero el alcalde no dijo nada de lo que iba a hacer. Bueno, van a poner... Es como si fuera una sorpresa. Van a poner busto ahí, van a poner nuevos árboles y van a poner ahí banderas eh, en honor a los héroes, en fin. Eh, va a ser algo recreativo para la familia. El obispo de San Francisco Macorís afirma que en República Dominicana es difícil hacer justicia. Yo quiero escuchar al obispo Dios otra Dios. vez. Quiero escucharlo, ¿Dudo? por favor, producción, que me pongan eso, por favor.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 Ahí escuchamos esta palabra del obispo. Bueno, eh, hubo una contradicción. Monseñor Fausto Mejía bueno, no Vallejo. Es bueno, en todo caso no es bueno eh, el que haya esa situación de reconocer amistades en un ejercicio. A mí me preocupa. esa Él dice esa como parte. este país es pequeño, todos no conocemos. No, no, me refiero a lo que dijo al final, justicia, lo que dijo sí, al final sí, sí, sí, se sí. contradice ahí con lo primero. Ahí va, ahí iba, se contradice, porque él dice que es bueno. Es decir, que bueno que haya una. No, no, no, no. Eh, eh, eh, en todo caso, eso es una, es una línea directa de irresponsabilidad del ejercicio. Y estamos con usted en esa parte, pero en la, al final eh, quiso estar bien con Dios. Bueno, no, no, no con eh, Dios, con eh, Dios. Él dice, él dice en esas no, expresiones eh, que la parte humana de relaciones primarias, Ahí, secundarias, él lo ve bien. Eh, eh, eso está bien. Pero que también puede influir en las decisiones del juez. Por eso es difícil hacer justicia. Esa es su tesis. Es difícil De hecho, hacer justicia. Los jueces justicia son seres humanos en que tienen Dominicana. familia Ahora, Francis, que sienten, padecen, Francis, tienen dificultades y tienen yo, que enfrentarse a noticias y a información yo, y ataques y a solicitudes. Yo le diría a mi querido Monseñor Fausto Mejía Vallejo que. Ese temor que él tiene de que aquí hacer justicia es difícil por esa tesis que él tiene, refiriéndose a, a lo personal, a las amistades, a esas relaciones primarias. Monseñor, más difícil es porque la justicia dominicana está arrodillada al poder ejecutivo, porque está arrodillada a intereses políticos, porque está arrodillada a intereses empresariales, es por eso que es más difícil hacer justicia aquí en República Dios, Dominicana, Dios. Monseñor. Bueno, así entiendo yo que esa reflexión debe llamarnos poderosamente la atención. Y decirle a los caballeros del Falpo que decidieron hacer un acto de repudio a la Judicatura en el día de ayer lanzando excremento, que el método le falló, porque no creo que, que como representantes que dicen ser del pueblo, el pueblo esté de acuerdo con que se utilice métodos. ¿Hay algunas declaraciones de ellos? De esa agresión. Que lo están maltratando. Pero, claro que debe de garantizarsele toda la seguridad y la oportunidad que tiene porque lo que conlleva esto no son penas aflictivas ni de prisión, sino son multas de 3 y 5 pesos. Sí, con Trujillo y Lili. Porque ese es el código que quieren los legisladores, que tenemos que vigilar eso. Porque así como se hizo una ley que se ajustó al interés de los políticos que la formaron, la ley de electoral, la ley de partido, así mismo puede suceder con este código, porque creo que no se ponen de acuerdo, no solamente con las tres causales, sino con otras que atañen al orden político que debe de contener ese código penal sí eh sí y quieren hacerlo a su medida eso no bueno así estas fueron las el vamos, análisis de las noticias vamos a una pausa nos y regresamos va, nos vamos tendremos a un, hoy a, a, al licenciado a, a Pelegrín Lizardo, Lizardo dirigente del PRM en el, en el café caliente con él vamos a tratar temas políticos y de municipalidad también nos vamos a una pausa, regresamos en breve. Nosotros como cada mañana de 7 a 9 en De Mañana, este momento estamos recibiendo a nuestra compañera Raquel que se integra. Buenos días, Raquel. Buenos días, Francis. Buenos hermano, días, Raquel. buenos días, Fulvio. Un placer, días. como siempre. Bien. A ustedes también, muy buenos días. Gracias por estar en sintonía, como cada mañana. En esta segunda hora del programa, aquí estamos. Recordarles a las damas, a las chicas, vestir de Adasa Elements. Adasa Elements está ubicado en la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos también en el teléfono, nos pueden mandar mensaje de WhatsApp al 809-841-9955. Tenemos listo el bumpercito con las informaciones de Adasa para presentársela en pantalla. Adasa está en la, la plaza Arelis, casi esquina Salcedo en la 27 de febrero. Ahí estamos, tenemos todos los vestidos para andar bien regia, bien puesta en cada ocasión. Ahí están todas las tendencias, así como este hermoso que cargo en el día de hoy y los encuentra en colores, floridos, de acuerdo a tu personalidad encuentras un detalle, un vestido para estar bien puesta en cada ocasión. Adasa Elements, ahí estamos. Envíos a todo el país, pero también estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Ahí estamos, y encuentras vestidos, hay muestras de los vestidos que tenemos. Nos acaba de llegar nueva mercancía. Les reitero, nuestra vía de comunicación, 809-841-9955, Adasa Elements. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión, un solo marca, solo prestigio los mejores profesionales, nacionales e internacionales, marcas de todo el mundo, de lentes de primerísima calidad, también usted tiene monturas de todos los colores que se acomodan a su contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. Usted va y elige, se pone de acuerdo Toma y se entiendo, mira en el espejo no es y aquella sí, que le bien, queda 505, mejor, si que usted se ve bien, que se siente conforme, esa es la suya. Los profesionales están ahí para ayudarle ah, con esa okay. atención exquisita, sí, análisis sea, de la sea, vista entonces, gratis. No. En óptica máxima no visión está vista. la solución a tu problema de la visión. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Nuestra recomendación a los guaranenses y a todas las zonas aledañas es que ya tiene en un supermercado todo lo que busca, ese supermercado Almanzar, quien ahora con esta temporada navideña se unió a UNASE para llevarles miles de pesos en premio, entre ellos también electrodomésticos, televisores, fines de semana, cruceros, todo, y la campaña con las ecobolsas ecobolsa que procuran reducir el uso del plástico, en cada compra usted va con su eco bolsa, la llena, aprovecha los especiales y así estará participando también de las rifas que tiene junto a una C. Supermercado Almanza, calle Principal 34A, Las Guaranas. Tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanza. Bueno, ya bueno, es el momento de El Raquel tema Ortega. central que lo tiene Raquel Ortega. Raquel. Sí.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 Y por eso hoy hemos venido aquí a decirlo. Esta es una justicia de mierda. Y hoy le lanzamos mierda a esta justicia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey,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 Cristian Ismael Jiménez Rosario y Richard Hernández Peralta. Ese fue el grupo que fueron detenidos, ahí le están viendo, en el momento en que la policía se lo llevaba. ¿Y qué grupo es este dentro es, del falco? Es como una rama del falco. Por eso estamos tratando de hacer, y cuando el director tenga a Raúl Monegro, por favor, vía el teléfono, que nos avise de una vez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 Esto es increíble. De alguna forma tienen ellos que protestar. Sí, pero hay muchas formas para protestar. hay Nada más hay que ser creativo. Bueno, la, sí. la misma. No podemos como, caer en excesos. Las mismas declaraciones daban claramente que la convertían en una justicia de mierda para ellos. Claro. Aunque yo eh, difiero en y Si era conseguir titulares con esa declaración, era más que suficiente para conseguir titulares. Perfectamente. Perfectamente. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ¿Decía ¿Sí, algo bien? más que apuntar? Sí, eh, si usted me cuánto, si fuera una, una encuesta, ¿cuánto le daba de 10? En una escala de 10, ¿cuánto yo daba? Yo diría que yo le daba un 9 por esa forma de ello. Está mal, Casi el 10. Les... Está hablando de Gracias un falso positivo. Gracias, Diverto. Sí, que lo, no, con, lo no que... concita la, la, la, las vías legalmente disponibles que tenemos para protestar, pero...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 aquí aquí tenían que hacer algo también porque ellos no son hermanos ellos tienen que buscar cosas malas para evitar busca las sí. buenas Muchas gracias por su Muy valioso comentario, claro. Sí. Y lo bueno sí se puede copiar y debiéramos copiarlo a todo el mundo, pero nos encanta copiar lo negativo. hay referentes de otros países también que agarraron a un político que iba caminando por la calle y lo tiraron a un zafacón. Señores, sí, sí, pero sí, aquí, sí, no aquí, se aquí no cosas. ha pasado nada para copiar. Pero agresión a la persona. Aquí, Raquel, sí, no ha pasado nada para cómo ha agredido al pueblo.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 aunque el de Aguilda fue otro caso. Pero fuerte. Tenemos otro contacto. Buenos días. Buen día, hermano. Buenos días. Hola, hola. Muy bien. ¿Y tú, bien. Juan Carlos? Bendecido por Dios, amado por María. Bien. ¿Cómo te Ay, va? Amén. Gracias igual, para a Bendiciones. A ti. Bendiciones. Felicidades. Yo, yo, yo, cuando vi ese caso me, me preguntaba que me hizo. Y, ven, acá mi fundador del FACO eh, apoyaba este de WhatsApp. Eso es lo que no tenemos, yo la creo, información yo creo estamos que tratando de.. Que no no eh, también por otra parte quiero aprovechar el momento, ya que este programa está en vista, uh -huh. eh, vamos a darle gracias a lo que la Junta de Vecinos le da gracias a lo que es el gobernador, eh, porque ya tenemos la, el agua permanente aquí uh -huh. en, en el sector de los ríos del Senoví, uh -huh. porque okay. eh, nos apoyó eh, 100%.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 Gracias por continuar con nosotros en de mañana y estamos en la entrevista central en la sección del café caliente y hoy tenemos a nosotros al licenciado Peregrín Lizardo, vicepresidente del PRM, primer vicepresidente, también un político de alta data aquí en el municipio de San Francisco de Macorís, es regidor y hoy estamos aquí para conversar asuntos internos de política. Muy buenos días. Buenos días, licenciado Pelegrín Lizardo. Buen día, Pellegrin. buen día, buen día. Un placer tenerte acá. Feliz año. Muchas gracias igual para ustedes. Muchas gracias. Mira, eh, resalta que en estos momentos se registren salidas de personas o personalidades del PRM. Y ya antes lo habíamos criticado, que se estaban coqueteando con otros lares políticos, ¿qué no puede decir? ¿Está perdiendo efectividad el partido PRM en San Francisco de Macorís? Mira, eh, el tema de renuncia de partido, de cualquier partido, es un tema eh, común. Sí. Siempre la gente tiene la libertad de estar, en, sobre todo ahora que, que la ley de partido no estaba. y la Vamos gente a permitir se... que pase con el café en lo que usted se... hace su... Pero la se, ley de partido lo regula ahora. La lo regula, la co salida. correcto. Y se están yendo antes de que entre en vigencia la ley de partido. Okay. Entonces eso es normal dentro de los partidos ahora. ¿Por qué? Transfugimos. Exactamente. Entonces eso no. A nosotros okay. como PRM nos fortalece. Porque nosotros venimos de un partido okay. nuevo. Gracias. De un partido nuevo donde va a las elecciones por primera vez en el 16. es un partido que está con un 35%. Dependiéndose de un partido eh, que lo habían convertido en una pulpería, como había convertido Miguel Vargas, el PRD. Entonces, el PRM sale, se fortalece, se forma, todos los que teníamos... Pero se había convertido, ¿qué quiere decir que ya no lo es? Bueno, a, antes de nosotros salir era una pulpería, ahora es un colmadito. Ya. Sí. Entonces, Miguel Vargas, que, que tenía ese partido para negociar, nosotros entendíamos que no que no era lo mejor para el país, salimos de eso. Y los que quedaron con, con ciertas afinidades con algunos dirigentes, porque tú me dices, por ejemplo, hay renunciantes del PRD, del PRM que no se fueron al PRD, se fueron directamente con Danilo Medina. O sea, no, eso están detrás de lo que, de lo que tú sabes que se busca en ese tipo de, de acciones. Entonces. Para nosotros la, la, las renuncias... Bueno, eso se entiende que no vienen a la Fuerza Nacional Progresista, que es mi partido, <risa> ni a los partidos emergentes. <risa> ¿A los chiquitos no. no? No a los emergentes aquí a qué <risa> <No, risa> no, lo No, no, no. Ahí no hay dinero para respetar. No, y además que nosotros lo que propiciamos es respeto a la constitución, principios de no clientelismo. Ellos no van a venir donde nosotros, no hay clientelismo. Pero se fortalece el partido porque, Pero sí fueron, sí, sí se fueron para el PRD, que sí es la base, ahora mismo él... Lo más potable que hay ahora mismo el PRD países como partido. Correcto, porque es el partido que está como bisagra número uno del, del PLD. No, Entonces, estamos hablando del doctor Ángel Almanzar, que ha salido de las filas de ustedes, del PRM. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Hay un descontento de su parte ¿Qué información ha dado a conocer él? Ángel Armanzar me, según tengo entendido, porque no lo hemos visto, depositó una carta de renuncia a través de la Secretaría de la Comisión Ejecutiva y en los próximos días el presidente y yo ¿Y por conversábamos qué de nuevo. No, no no, no, no conocemos el dice. contenido, okay. porque la depositó por secretaría yeah. y eso requiere que los organismos se reúnan y la analicen y la y se, se pondere. Por lo que no tenemos el contenido, pero sabemos que es su renuncia. El doctor Almanza, que, que fue un hombre con mucho privilegio dentro del, del PRM, okay. porque Ajá. participó, claro, participó en una convención improvisada que, que sin, sin man y para qué se, se presenta como candidato a competir por la presidencia de un partido Y tuvo su participación y, y tuvo su gente y sacó sus votos Se respetó, tenía sus delegados Pero él no estaba detrás de eso, él estaba detrás de, de, de participar para, para buscar un motivo para irse Porque él tenía, el doctor Almanza mi hermano es un, un hombre de la afinidad cercana de Luis Ernesto Camilo Y siempre tenía esa cercanía con Luis Ernesto y, y siempre, nunca estuvo a gusto en el PRM, siempre estaba detrás de, de, protestando, que no se le tomaba en cuenta, se invitaba a las reuniones, él fue miembro de la comisión política, él era, él era, o es hasta que se conozca su renuncia, el director de educación y doctrina de la comisión ejecutiva. De educación y doctrina, de educación ah. y doctrinar, a doctrinar. Adoctrinar. Entonces, eh. Ha dado muy buen ejemplo de un de un buen eh, eh, eh, eh, maestro, maestro de, <risa> y orientador de, de orientador político ha dado un buen ejemplo entonces esto esta renuncia la, ya la teníamos eh, sabíamos de ella en los medios no, se había filtrado sí sí pues, sabíamos de ella porque él había manifestado inclusive eh, eh, con el ingeniero Julio Lizardo que fue de lo que participó con él en, en el grupo de Hipólito Mejía en la en la convención para la para las autoridades políticas, eh, él le manifestó a, a, a Julio Lizardo, según Julio Lizardo, no, no lo escuché, pero me, me lo dijo personal y puedo Bueno, Julio eh, Lizardo es un dirigente que se caracteriza por no ocultar o por decir las cosas como Y me dice la... que él le comentó que... que porque el, el encargado de doctrina era... teníamos como, como partido un catedrático de alta data como Gervasio de León, sí. independientemente de, quien, de que, con quién estuviese. Y él no, él, él, él optó porque se colocara a él en ese cargo, con el argumento de que se iba a llevar un cargo grande cuando se fuera, según Logan. ¿eh? Entonces, sabíamos eh, que... Licenciado eso iba a venir. Pellegrin Lizardo, usted como primer vicepresidente tiene muchas informaciones dentro del partido. ¿Hay otras personas que pueden irse? Sí, están sí, sí, en sí, eso. Sí. ¿Quiénes son? Adelante. No, no, no vamos a adelantarlo, pero ya en los próximos días... Eh, salen, porque son gente que, que no están detrás de, de, de proyectos políticos, están detrás de, de intereses de personales. De, y eso lo estamos viendo en el, en el desenvolvimiento. ¿Cuántos de, se irán? ¿Cuántos más? Bueno, se irán algunos más. No sabemos la cantidad, pero alguna gente ya también de nombre, de nombre medio. ¿Y eso no le irá. preocupa a ustedes como partido? De que se de No, igual, porque no podemos partido tener... partido nuevo? Y que de sí, se el, nosotros bien. estamos construyendo un partido en base al trabajo, y a, y a la disciplina, entonces todo aquel que no se sienta representado en esa, en esa forma de Luis Abinader y del PRM debe coger, tomar su camino, es como un matrimonio, si usted no está de acuerdo con un marido, con una esposa bueno pues toma su camino y se va donde, donde el... se sienta cómodo, entonces nosotros con esa parte no estamos negociando esto hay gente en remojo por, por indisciplina que lo estamos eh, dejando tranquilo para aplicar el, el, la disciplina del partido por decisiones ajenas a lo que son los principios y la y la doctrina del PRM y nosotros estamos entonces en eso. Y ya en los próximos días eh, estaremos viendo algunas renuncias más de dirigentes medios, de dirigentes bajos, pero se irán algunos más. Yeah. Eh, Pelegrín, tomando en cuenta estas salidas, ¿Cuál es la valoración? ¿Se van tras ciclas o principios partidarios que se deben enarbolar en el ejercicio político no. o por interés económico particular? Creo que el problema de lo que se van de, de un partido como el PRM, que es una opción de poder clara, no están detrás de, ni de principios, ni de doctrina, ni de nada. Están detrás de un interés posiblemente económico o de, o de poder político, puede ser, porque no van a un partido pequeño, van al, al partido de gobierno a través de una bisagra que es Miguel Vargas con el PRD. Entonces eso, eso de, claramente está detrás de, de poder político, de privilegio y de dinero. Eso no, eso no hay que darle vuelta. Pero Ángel Almanza no necesita ir a, una persona estable, a buscar económica. económicamente y tiene un estatus con, y con reconocido. Un ¿Como médico? Sí, sí, un, un gran médico y un gran, un gran hombre de la sociedad, pero es posible que Ángel Almanza se fuera detrás del amigo, que es Luis Ernesto, ah, okay. y vaya a coincidir con, okay. con su amigo que, que ha sido, él lo, lo ha manifestado, que ha, que ha sido su amigo de mucho tiempo, Luis Ernesto eh, incidió mucho en que él participara. El en la liderazgo convención. de Luis Ernesto, escúchame que me robo otra, otra pregunta, el liderazgo de Luis Ernesto, ¿Están en, ide en ideales o en las facilidades que tienen, que hoy tienen todos nombrados en cargos muy importantes? La, Tú te contestas la pregunta. Sí, eh, eh, eh, eso, detrás <risas> de eso, o sea que. Los principios, por eso te digo, nadie lo he visto renunciando para donde virtud de Abre, para donde... Ni para la Fuerza Nacional, para fuerza nacional Progresista, Progresista, ni para donde Minuta Vare, porque Minuta Vare tiene buenos principios, sí. Guillermo Moreno tiene buenas propuestas, Minuta... Quizás eh, no, quizá no posibilidad de llegar... Entonces ahí no es no lo que están buscando, las ideologías que están buscando, no. el problema de esa gente que se va no es político ni social. Económico. Licenciado, hubo una pregunta que Raquel le hizo que quedó sin contestar y yo quisiera hacérsela otra vez. ¿No es motivo de preocupación dentro del PRM que se vayan algunos dirigentes? No, no, no, no es motivo de preocupación. Nosotros estamos trabajando, estamos trabajando para hacer un partido disciplinado, un partido eh, de respeto y un partido que la gente vuelva a recobrar la... La desconfianza pero de los ellos, ellos atribuyen que no se le da oportunidades y que dos personas tienen todos los cargos. No, no, pero fueron a una convención los que se fueron. Evidentemente, nosotros fuimos a una convención y fuimos fuimos sometidos al, al escrutinio de la base y la base votó. Y no, no hay dos personas que tengan cargos. Bueno, Olmedo Cava participó con, con el que se fue y, y le ganó ampliamente. Nosotros participamos como equipo de Luis Abinader, y de 12 electos, eh, tenemos 11, casi 11 y medio, uh -huh. porque el grupo de Hipólito que participó a través de Almanza, Logan y ese grupo, y la doctora Evelyn de la Cruz, pues solamente sacó un vicepresidente de, de cinco. Bueno, listo. sí. Hemos dado la bienvenida a este nuevo año, 2019, un año preelectoral. ¿Qué partido revolucionario moderno? ¿En qué se enfrascará en este año? donde se tomarán decisiones y se elegirán los candidatos para las elecciones del 20? ¿Cuál es el trabajo que están realizando en ese sentido? El PRM está de... Aunque hablar... no le preocupe que se le vaya a la gente. No, porque preocuparse, cuando usted se preocupe porque alguien le, le causa problemas. O sea, A mí me preocuparía que Luis Abinader, por ejemplo, renuncie, que Roberto Fulcar, pero... Gente que no están que no se sienten a gusto y hay que dejar a la gente que se vaya donde quiera, donde le guste. Muy bien. En cuanto a su pregunta, el PRM se está organizando orgánicamente ahora con un programa que se llama Premil 2, que es la, re, la reconstrucción y la reinscripción y la, la captación de nuevos dirigentes para poner el partido en sintonía con lo que serían las elecciones del 20. Entonces estamos trabajando en eso. La, la primera parte se, se, se eligieron las autoridades zonales y municipales y digitales y provinciales, en lo que quedó Franklin Romero electo como presidente de la provincia, Ormado Cava, como presidente del municipio, nosotros como vicepresidente, se eligieron 19 presidentes zonales, se eligieron 19 secretarios generales y un organismo en cada zona eh, de, de 45 personas que son los que dirigen en esa parte. Entonces, esa parte concluida, estamos ahora en el crecimiento, que sería entonces la captación de nuevos dirigentes para eh, poner el PRM a tono con lo que serían las elecciones del 20. Y ahí ya estamos ya inscribiendo a todo aquel que tenga simpatía o algún tipo de, de, de coincidencia con nosotros, todo aquel que quiera, no importa de, del partido que seamos, nosotros hemos encontrado gente de todos los partidos que, se están, que están llegando, inscribiéndose a través de la zona, a través de los dirigentes, y entonces estamos en eso para en este año 2019 preparar para prepararnos para entonces las convenciones políticas y de cargos Una nacionales que serán entonces a final del año de este año. ¿No le preocupa a usted que en este proceso, en que hay muestra de intención de salir para donde está el botín, porque ya se sabe que es atrás de, de prebendas y de, y de, y de, y de posiciones? Que entre ellos está el alcalde de San Francisco de Macorís, que se ha dicho en más de una ocasión y nunca ha estado en actividades con Luis Abinader. Sí, mm. pero el alcalde, tiene, el alcalde tiene otro tipo de comportamiento en, en, lo, ah, bueno. en lo político. El alcalde, nosotros lo, tenemos... Lo pregunto porque es lo que se ha dicho. Sí. ¿Y cuál es ese comportamiento? Hay, espe hay especulaciones con el alcalde. Yo no creo que el alcalde vaya al PLD. Mm. No creo. No creo que el alcalde salga de... Un hombre que tiene todas las oportunidades porque eh, aquí nosotros como PRM tenemos cargo y tenemos posibilidades de, de que mucha gente participe y, y, y esté en una posición. Entonces, no creo que el, que el sentimiento del alcalde sea pro-PLD. Sin embargo, eh, ha tenido algunos problemas e inconvenientes en, en el PRM por su forma y por su... El alcalde tiene una visión de, de, de gestión que nosotros se la respetamos estamos con él colaborando y sí, que no la comparte bueno se la respetamos porque Exacto. uno puede sí. compartir y eso pero mm -hmm. pero él está él está haciendo una gestión eh, para nosotros eh, aceptable para para san francisco de macorís y la y la y el municipio la que, que el hay muchos dirigentes con algunos problemas bueno pues eso es normal la parte que decía francés el elemento de un, la pregunta que, el narbo, que él que elaboró de que no se le vea al alcalde en las actividades cuando está Luis Abinader. Eso no le preocupa. Es que, porque es el candidato que ustedes quieren llevar a, a la presidencia del país. Entonces pareciera que el alcalde no está de acuerdo. Bueno, pero es posible porque es que, es que hay más candidatos en, en el PRM. Es posible que él esté con otro, que él sienta simpatía por otro candidato. Y, por ejemplo, por Hipólito Mejía. Él es un gran amigo de Hipólito Mejía. Y es posible que él sienta que, que, que tiene algún, algún tipo de simpatía por Hipólito y, y no, le, no le agrade estar con Luis Abinadera, si nosotros estamos eh, con él y él sabe nuestra posición y la mayoría de los funcionarios que, que estamos en el ayuntamiento eh, son de Luis Abinadera y tampoco ha, ha, ha mostrado ningún tipo de represalia con eso. Pero le respetamos al alcalde su posición y él ya vendrá porque Pero, o sea, a mí me ha manifestado que Luis era el candidato. Licenciado Pellegrin Lizardo, ¿hay fechas límites? De acuerdo a la Junta Central Electoral, el 6 de noviembre, fecha límite. Ya tendrán que tener el PRM, los demás partidos, las autoridades seleccionadas que van a competir, eh, los políticos que van a competir. Aquí en San Francisco de Macorís, ¿cómo está haciendo ese trabajo? ¿Y quiénes van a aspirar a senador, a síndico y esa posición? Correcto, le decía eh, hace un ratito que estamos preparando esa parte y estamos haciendo las evaluaciones del lugar. Eh, Francis sabe que es político y tú, y tú sabes la dama no le conozco militancia, pero somos políticos. Esta sí. este es la, la oportunidad de los, de los oportunistas uh -huh. declararse con tiempo. <risa> sí, porque, ¿De los que eh, repita? De los oportunistas, oportunista, porque nosotros hemos sido víctimas del sí, oportunismo como, Ay, como de, partido, de, de, de, primero como PRD, y ahora como PRM. Los, hemos sido víctimas de ese oportunismo que, que, que no ha arropado y, no ha, y, y incluso nosotros hemos sentido vergüenza ajena de las personas que hemos llevado como aliados, porque han sido gente sin ningún tipo de meta, ni principio, ni de nada. Solamente piensan en, en los beneficios personales. capacidad intelectualmente. No, no, no, no. Eso usted no. no le importa. Lo que a, mí me, a mí me da pena. Yo fui presidente del ayuntamiento tres años, y rey, dos, seis años. Hay poca años. representación y, ahí. Y me da pena, me da vergüenza ajena. Yo he ido en algunos en algunas ocasiones a representar al alcalde y me da pena el, el, el comportamiento de... de de legisladores municipales que, que tienen la obligación de, de legislar para el pueblo y de fiscalizar y de, y de comportarse, de que el pueblo sepa que tiene representante ahí. Yo recuerdo en la, en la. Nunca nunca en mi vida había visto una sala capitular tan desbalanceada como, como la que hay ahora, eh, ahora. En, en, esa, en esa parte. Entonces, todo eso es fruto del oportunismo porque el PRM, como partido, tiene cinco oportunistas ahí. Sí. Aliado. Para, para, para llegar y enemigo ahora. O sea, son enemigos del PRM. Usted le habla del PRM y son enemigos. Pero no ha sido el PRM que ha desvinculado a esos. No, peleadores. no, no, no no. A eso según él. no. no, no, no, no. El PRM le ha dado seguimiento. Y, y ahora, cuando usted dice, yo, mi compromiso con el PRM fue hasta el 16 de mayo de 2016. ¿Sabes qué usted va a hacer? Yo no soy de ningún partido. Yo estoy aquí para defender el pueblo. Ahí hay sin una, embargo el pueblo no ha visto hay una lo, una El radio. pueblo no ha visto dónde distribuyen los 80 de sueldo, lo, el combustible y los cosas, dónde están. Entonces, ¿qué pueblo se está beneficiando de eso? Entonces, bueno. usted tiene, nosotros estamos trabajando. No temen ustedes que se vaya también la presidenta que se habló en aquellos momentos cuando se estaba eh, tejiendo su presidencia actual Evelyn. Evelyn. Porque no te, incluso un, un, un miembro de la fila de Luis Ernesto, es el que la aupó, eso es raro, es que el, PL, el PRM lo aceptara. No, a Evelyn la aupó la comisión política, nosotros ve, estábamos viendo las opciones que habían y las opciones que habían no, no podíamos estar representados en esa parte. Ya. Entonces optamos por Evelyn, Evelyn podrá hacer lo que ella quiera, pero es una mujer... No, de no, sociedad, no, una mujer no, de principio no se cuestiona, una, mujer, no. una, mujer, una mujer que trabaja No, no se cuestiona, lo Estoy único que se decía que ella se iba a ir Inmediatamente que en cualquier a cualquier partido mera. que esté, ella va a hacer su trabajo y es una Muchas mujer, gracias licenciado sí. Gracias licenciado Fede el Lizardo por haber estado con nosotros Vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno Acá en San Francisco de Macorís Nos toca una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana Quédese con nosotros La revista sí, arrojó mucha información. Interesante. Eh, el doctor Ángel Almanza decidió irse, pero no produce eso, ningún tipo de, de satisfacción en el partido que pertenecía ni en la sociedad cuando se sabe que todo el que se ha ido al lado del Ernesto y del PRD es porque quiere estar en el poder cercainta del danilismo y todas esas cosas. Bueno... Ahí, no se producen bienes políticos importantes, sino que se atan a una estructura de aprovechamiento del momento que no creo que van a tener más allá del 20 oportunidades. Sería bueno conocer ahora la opinión del doctor Almanza, sí. eh, que sin, hoy ya por el tiempo quizá no lo pueda hacer, que, que lo, ah, lo haga Raúl mañana. Domegro. Tenemos al vocero nacional del Falpo, vía telefónica. Buenos días, Raúl. Buenos días. No tengo retorno aquí en el piso, por Buenos favor. Días. De no retorno aquí. Vamos a ver si hacemos contacto con el vocero del Falpo, Raúl Monegro, que nos dará su opinión en torno al incidente ocurrido ayer, donde una rama del Falpo eh, lanzó excremento S. fecales al edificio de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ya lo tenemos listo? Buenos días, Raúl. ¿Nos escucha? Buenos días, Raúl. Buenos días a todo público. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Raúl, bien, bien. Eh, eh, tu opinión, Raúl. Tu opinión de las SFK que tiraron en, la, en, en el local de la judicatura, de, de la Suprema. Sí, eh, en primer lugar, decirle que esos jóvenes bueno que sí. eh, hicieron o protestaron de una manera eh, muy particular y muy diferente a la protesta que sea. No, protesto, no son nada. parte de, del falso Bien. Eso es lo importante aclarar. Perdón, que, perdón, perdón, porque eso es lo más importante. Es, no son parte del Falpo ellos. No, nosotros esto, hace un tiempo estas fueron separadas por su transacción y no son municipales ni son dirigentes de nosotros. Okay. No Va de nosotros creemos que eh, en este país la justicia no funciona. No compartimos esta, esta eh, protesta que hicieron, no de ninguna manera creemos que la justicia debe ser independiente, que quizá esto quisieron eh, plantear ellos, independiente del Poder Ejecutivo, que los jueces sean independientes, el Ministerio Público debe ser independiente. Claro, claro, claro. Los pegando. casos de corrupción deben también resolverse o llevar a estos corruptos al vacío de y por lo que le han hecho a este país y lo vale dinero. Nosotros eh, eh, creemos que eh, no deben repetir acciones como esta y eh, no estamos eh, no somos parte de la protesta, que han parte de esa protesta que se hizo de esta manera en el día de hoy. ¿Y por qué ellos utilizan al falpo entonces? Eh, utilizan las siglas. Todos los medios nacionales han dicho que son del falpo. ¿Por qué lo utilizan? Bien. Ustedes tienen que tomar bueno, alguna ellos, medida entonces en ese sí, sentido. Sí, es bueno, es bueno que la hemos hecho en numerosas ocasiones. Eh, a raíz de ser separado de nuestra organización del palco hace aproximadamente ocho años, sí. ellos siguieron utilizando las siglas diciendo que ellos eran el banco. Y han hecho un sinnúmero de actividades en nombre del palco la accionar del parco, la lucha del parco la hacemos responsable, la hacemos de cara a todos y acompañando al pueblo, la hacemos con masa, la hacemos con, con el pueblo por el sentir del pueblo, o sea que eso es lo que nos da legitimidad y nos da reconocimiento dentro de este pueblo humilde que es la justicia Dominicana. Raúl, ¿cómo consideras tú la justicia dominicana? Bueno, eh, en términos generales la justicia no ha estado funcionando, pero nosotros entendemos que dentro de la justicia la gran mayoría de los jueces son gente seria, son gente honorable uh -huh. El Ministerio Público a nivel nacional para nosotros no funciona, para nosotros no sirve por la eh, por los vínculos políticos que tiene, con no solo con, con el gobierno de turno, con cualquier otro gobierno, y por eso planteamos que el Ministerio Público pueda ser independiente. Totalmente de acuerdo que la justicia eh, debe, debe reestructurarse, vuelve a ser vaya a la con independencia del Poder Ejecutivo, los jueces independientes, la, la, los fiscales independientes, para que pueda funcionar y pueda entonces el eh, eh, que cometa cualquier delito en contra de la ley pueda ser dictado justamente y pueda ser condenado de acuerdo al hecho que haya cometido. así bien. es, muchas gracias gracias, gracias a, a Raúl, Raúl Monegro, vocero nacional del totalmente Falco totalmente de acuerdo con ahí él. está diciendo, esa rama del fa que se hace llamar y del tiene Falco, muy bien estructurado no y ha separado en su comentario al poder ejecutivo al ministerio público que debiera de ser independiente en la cual me inscribo yo uh -huh. y es lo que he dicho y en el que él no confía y el que... No bueno, nos vamos por hoy, retornamos mañana si Dios quiere. Buenos días.